Hoy voy a intentar esclarecer la diferencia entre deseo y amor desde el punto de vista espiritual. Normalmente, y de manera genérica, las personas se suelen referir al amor en contextos muy dispares, pero que energéticamente no tienen nada que ver con el amor. Por ejemplo, el deseo. Os voy a poner un ejemplo. La plata y el oro son dos metales prácticamente iguales, a diferencia de unos protones. Sin embargo, su composición hace que sean diferentes, pues lo mismo sucede con el amor. A menudo los confundimos, pero energéticamente son totalmente opuestos. El deseo, por decirlo de alguna manera, es una fuerza o impulso que funciona de fuera hacia adentro. Deseo un objeto, persona o experiencia de mi deseo y quiero recibir una energía o un estímulo a cambio, generándose un fuerte sentimiento de pertenencia o posesión. Sin embargo el amor es todo lo contrario. Es una fuerza que funciona desde dentro hacia afuera. Una energía que va desde lo más profundo de tu ser hacia quien lo recibe. Fíjate la diferencia entre deseo, porque esta genera una atracción sobre cosas, personas y experiencias. Sin embargo en el amor solo hay una energía hacia personas. Así que el deseo genera una sensación de pertenencia y por lo tanto la sensación de miedo va de la mano, percibo y siento que lo que deseo me pertenece. Así que el miedo entra en acción por la idea de perderlo, bien a través de celos, preocupación, ataques de ira, etc. Es decir, todo lo relacionado con la carencia y esta siempre en es signo negativo, es decir, resta. Si trasladamos la teoría anterior de que es una energía que fluye de dentro a afuera, nos damos cuenta de que el amor es abundancia total con una absoluta y total ausencia de miedo, es decir, que suma. Por lo que el amor y deseo son dos poros opuestos. Si hay miedo, no es amor, y viceversa. Por otro lado, amor y deseo no son incompatibles. De hecho, conviven en las parejas, pero hay que diferenciar entre deseo como una atracción física y una fuerza increíble, y deseo de pertenencia como fuerza destructora. Esta es bajo mi punto de vista, mi humilde visión y solo puedo confirmarte bajo mi experiencia personal que cuando encuentras el equilibrio entre ambas energías, generas una absoluta paz interior y una total calidad personal, te iluminará y hará que como persona te acompañe el resto de tu vida, pero ¿qué sabré yo al final y al cabo.